¿Te has puesto a Ah, ya no, ya que no no falta. Y que me gustan las armas la de Alex, tío. Las bolitas esas, tío. <risas> yo creo que es lo más gracioso del arma, tío, no sé. No, cómo... es gracioso, pero es, sí, es muy que no pega, ¿sabes? Es muy feo. Solo he visto una vez aquí, no sé cuándo puedo llegar. sea, sacar el cuerpo aguante. Sigue, sigue, sigue. Taltando. A ver si consigo los guantes. Va. Ay, mira, para, el casco para, para, para, para, de dragón me mola. Vale. Para, para, para, para, para, para, <coughs> <¿Qué? coughs> para. ¿sí? Oh, hostia, no, no, el de ninja, el de ninja. El, de ninja, el casco de ninja es que más me mola. Ajá, <risa> ah, ya te. Si, si, el casco de ninja es, es pega ¿Qué está diciendo que se ha notado de los menos pausas? ¿Por qué no me he caído si no me he pensado Tienes hoy muchas preguntas, eh. Estoy <risa> un mar de dudas. <risa> Te tanto de que me callo, pero... Eh. ¿Por qué mi vida no tiene sentido? O sea, un mierda Voy a hacer un 8 contra 8 de estos ¿eh? 5 contra 1 <coughs> Un 1 contra 0, que hacer para ganar yo 5. Sí. No, no ganaría si es empate no Vamos mata a matar a mi Tío, los puños del Monk son iguales que los 240. De chapa. serias No se lo han currado. No, no sé, yo son aletas letra. eso, ¿eh? no sé se llaman. Se parecen mucho a unos sí? hay en el.. en el, el Bridge ¿Qué hacías de vos? No me acuerdo. Te pegas y se muere. ¿Eh? poco macro. Ah. Tengo la otra ¿Tiene? partida, uno se llama Aliba, va. va y se cae en el medio. No sé. es has dado todos los pedidos? Me da el no me va a caer. eh. Me da No me mola, a a mi las jampedras las jampedras se nos pero yo puse las la a <tunnel> oh, no uh... la, la primera la... de todo to ah, y nah, que queda bien las hebi las hebi alas también está genial y queda bien pero si la sigue ha sido si si si no te pones el... compras el la pechera de, de heavy alas y te pones sí. el casco que es lo que mola o sea dices no no la parte de no compras la pechera pero bueno, te la tienes que comprar entera para que te den después la monstruos. ¿Está delante? ¿Es igual? Sí. Es unisex, claro, de tanto. Pues, es que sí tienen que estar las dos secciones, ¿no? No, y ¿Y para es dos ser, que es la misma para los dos... Sí, la... Pero está la, la misma en las dos categorías de hoy en día, repetidas. Sí, no, no sí. No, no, sí. Teatro no teatro es, los es los la los... misma. Es una para las dos. Unisex, O sea, la de MLS, la única que tiene distinción de hombre y mujer es la de Claro, ah, yo también. La, la, la, ya yo Las piernas nos... la no sirven. El problema sobre todo es que están, están bloqueadas a clase, o sea que no puedes hacer glamour. Muy... música. puedes hacerte un combo ahí. <risa> muy bien. No me lo esta mañana pero yo tengo que poner el palabra y poner el cuerpo. O sea que, para mí, para mí. Es que no, no, es no, para no está vale muy para, para el el, la de. La del Dark Knight es la misma que la del.. la del Warrior. Pero la del Gladiator. o sea la del Paladín, esa. Eh, esa es solo para paladín. Que es como es la del protagonista, ¿no? El, la del. El boss. No sé, con, no, no me voy a nunca hacer. Yo tampoco. Y <risa> yo lo digo y si con la esto no me la pena, ¿no? <risa> No, pero me suena o sea, que siempre, o sea, siempre he visto esa armadura como representativa de, de la mierda esta. El, después que había dicho de cascos, el del Tinha lo mola. Ah, no es el del No, no, perdón, es el del Monkey que tiene el tío. Se como puede día tintar, es, por favor. Ya, pero eh, por un lado se puede tintar, pero por otro, precisamente por eso me molaría que pudieras combinar piezas de diferentes clases, porque así. Eh, digo, esta, estas piernas me molan más con la armadura que las, las que supuestamente son correctas, ¿no? es que correspondería. ¡Buah, qué paritas! Las, las piernas del Gladiator no me molan nada. O sea, de Gladiator, las del de, de Dark Knight. Los, lo, las, los pies sí, pero las piernas parecen de... De, de algo no con los guantes. la crisis. Pero ya quedaron en el 10, no tenía 70, ¿no? Pero por pues, lo 60 para llevar la armadura. pero <ríe> bueno, puede ya. ya lo tengo el... Bueno, ya son 10 de Ya te falta poco. Bueno, falta el arma. guachaba es cabeza. que el arma armadura del ninja es que está de algo. No la he visto, así <risa> la? la de tía, ¿no? Es la del silver wolf. Sí, la de silver, ¿sabes? Es que me mueren las armaduras plateadas. Las armaduras se esto. ¿Qué la que Voy, voy, voy, voy, voy. Oye, corre, corre, corre. Voy. Mira, por, casco... ¿no? por la casco. ¿no? Por la FC no, porque qué más da. <risa> pues porque la, lo, lo, lo tenía que para la... la Chico. No he seguido todavía con el No me gusta nada, tía. Es gordo. Eh... Se tocha Al revés, es sí, súper fina. Las de, de tanque son tochas. Es como el compres, entonces. Yo lo no veo, esos. bracos una cara placa, tío. Pues no has visto los del Warrior, entonces. Y me gusta menos. <risas> Bueno, Supone es que el día tiene que es una persona agradable y rápida ¿sí? ser y con el combo es No, no, no, lo, te lo la no, ¿tú de la guerrero, traer, ¿eh? tío. La no, Sí, no, no, Ahora, no, no, no, no, no, La no, Creo que no, no, no, Hola, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, La no, muy guapo. La, la, la el de la o sea, Pero que no sé tiene lo que tiene. Lo que tiene en el, de la pechera la de del ninja, no sé si es como una brújula <risa> o, es, o es el reloj, la el reloj si de sí, de no no la de la de la de la la de la la Sí, probablemente por no que ir a la bomba. Me gustan las, las hojas. Sí, están guapas. Pues son muy tecno, ¿no? Los, son soldados de tecno, tío. <ríe> soldados de tecno. Vamos a ver. ¿Por qué sabe lo no, no No entiendo cómo va esto. Ahora vale que no, no vale, no vale No, no vale, que... pues, espérate. A ver, <risa> el demon que es como el de los killer. El demon mola mucho, me mola mucho ¿Mentira? No se va a Me gusta más la ropa que la hacen a las tías. Vale. Esta es la de Mok, creo que es muy parecida a la mía. ¿La de las tías? ¿cuál es la de... Creo que la de Hitler tiene menos, menos tela. Menos tela arriba pero tiene la falda abajo. En cambio la de Mok la tiene la tela arriba pero no tiene falda abajo. Tiene las tiritas esas. máscara del Monk, vale, la máscara es como. rollo ninja. A eh, ver, pues la máscara, la máscara no la he visto. La tía es como unos pétalos en la cabeza. ¿En la cabeza? ¿La cabeza. La del que es. Joder, justo más bien tenemos. La tío. ninja. Es que el nombre ya lo dice todo. muy vain esa máscara, ¿no? Eh... ¿todo? Eh... Sí. a todo, ¿no? por favor, si hace pulso Ahí está la puerta <risa> Bomba de carpeta Ay, cómo mola carpeta. bomb. Tengo un de alfombra. ¿Es una gracia no he pillado, lo juro. La traducción. traducción. más en moqueta? También. Mofet Mofeta. Carpeta. Moqueta. Uy. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pues bueno. Sí. Vale, también tiene la diferencia de que tienes esos guantes hasta, hasta los sobacos, de healer. Que me ah, mola bueno. mucho ese rollo, eh. Eso, ese rollo guantes hasta los sobacos. me lo mola mucho. Sí, yo también. Yo lo llevo <risa> me mola. <risa> uno. No unos guantes como los de Gasai. Me un flex, eh. Esos con los dedos ahí. ¡Dios! ¡Cómo mola! No, ¡Dios! es que guapo, tío. Nos, nos, nos, Chiquita guaguita. Vas que que sí que me parece que hay algo que me falla en el conjunto, no sé qué es, pero yo creo que la parte de las piernas no todo es bueno. O sea, de tener las, los muslos al aire es lo más bonito. No. Era antiguo, tío. Eh. es eso de estudiar Dios. La vida. <risa> ¿Qué te has pillado al final el arma de. con chapas o No lo que creer. ¿Que sí? Sí, me pillará de Macri, pero. Y si vamos el lunes para salir, ya le voy a salir. Pero me la vas a dejar. ¿La de buen sí, claro, no, no, yo creo que no. si, vamos a hacer ya, veremos. No, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, yo la, yo la de barro o sea, no me importa. Sí, sí. Sí. No, es que me tardo, no, eh. Sí. Es que al final puede ser lo que decía Hazel, es que es que ocupa un hueco al final. Lo es que se nota ocupa un hueco y que No, la duda la mío para calam. No me vale para nada. Claro, como la tengo yo. Pero no creo que le pueda el la Tampoco. Igual te la puedo dejar la mano! a que está al al lado del cielo. Es de hecho es que es el único equipo con el que queda bien el arma del evento. Del evento. Hmm, pues está diciendo que me molaba el equipo de... El equipo este de... de, y de... de los lobitos. ¿Y? Pero... Eh, el abrigo que llevo yo ahora creo que me mola más. Eh. El Uraeus. Este. que este a lo mejor combinó con las puertas ¿Qué o sea. que era a toda... ...adena mi sueño ha hecho una de a un matar rápido no no bebo, el no es la bolsa bueno, cabeza parece que se Parece que se bueno, bueno, bueno, Siempre con ¿Te lo tienes en el No, yo no lo A ver, tengo. en el A ver, me A No sé, yo creo que voy a glamurar este equipo durante un tiempo. Mora bastante. Ahí va, que hay otro conservador que se ha Tinto de blanco. Yo lo, lleva, lo llevaba morado hace unos días, pero como de como... venazo <risa> Y que hace unos días dice esta mañana. <risa> <risa>